Vamos a ver cómo podemos hacer un montaje para obtener una imagen como esta a partir de tres archivos que están en nuestra biblioteca y que los voy a buscar en la carpeta clases Photoshop, máscaras, estos tres archivos. Los selecciono y le doy a abrir. Voy a venir al archivo del edificio y con la herramienta de selección difusa voy a seleccionar el cielo para continuar seleccionando voy a apretar la tecla shift mayúscula y ven que a la herramienta le aparece un signo más porque me va a permitir sumar selección Puedo, si me queda como en este caso un, una pequeña selección ahí puedo combinar selecciones y elegir una máscara rectangular y con eso ya tengo todo mi cielo ahora voy a venir al archivo donde está el cielo lo voy a seleccionar completo le voy a decir edición copiar voy a volver y voy a pedirle edición pegar en la selección aquí se pegó el archivo y yo puedo mover este cielo y ubicarlo como yo quiera esto porque el archivo del cielo tiene un tamaño en píxeles superior al del archivo del edificio. Cuando está en la posición eh, que a mí me parezca adecuada, voy a darle capa, anclar capa y esto quedó pegado. Ahora me queda eh, colocar el cartel. Voy a venir al cartel y yo podría seleccionar las áreas blancas, pero es más fácil para mí seleccionar el área negra y luego Decirle al programa que invierta la selección, invertir la selección Con esto tengo seleccionado el área blanca Voy a decirle edición copiar y voy a volver Y voy a pedirle acá, voy a quitar ya la máscara y voy a decirle edición Pegar como capa nueva Muy bien, aquí tengo mi capa pegada, una capa nueva Voy a hacer un zoom Y voy a usar esta herramienta para modificar esta capa. Esta herramienta se llama perspectiva. Con ella voy a colocar este cartel en la posición que a mí me convenga. Voy a tratar de no deformarlo en exceso. Cuando está como a mí me conviene, le voy a dar transformar. ¿Bien? Ahora, para bajarle un poco la luminosidad, voy a venir a colores, voy a elegir eh, brillo contraste y voy a bajarle un poco el brillo. Además de eso, eh, podría aplicar algún filtro, o en este caso lo que yo hice fue darle Posterizar, para darle ese efecto. Aceptar, y con esto entonces tendríamos nuestro montaje terminado. Ahora podemos darle Archivo, Exportar como, y elegir nuestra carpeta. guardarlo con el nombre que a nosotros nos parezca, en formato TIF, exportar y aquí le damos simplemente que no guarde las capas y que exporte.